Okay. Camino a Cardiff A la gran final de la Liga de Campeones Duelo entre rivales directos Entre enemigos íntimos Un auténtico partidazo Será la cuarta vez en tres años Incluido unos cuartos de final Dos finales de la Copa de Europa Y estas semifinales Aquí en Atena 3 Suena el himno de la décima en el Bernabéu apretando arriba o que salga defendiendo y esperando. ¿Y el que era rápido? Bueno, yo más que nada que el Madrid. Y arriba la novedad: Cisco con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. aniversario Gavi, Saúl con Coque, Carrasco que vuelve también. A pesar del golpe en el hombro, Camero y Griezmann. Todo el foco de atención en, en Lucas, quizás su emparejamiento con Isco, pero... El ...Atlético de Madrid, los dos saben lo que es luchar hasta, hasta el límite de la resistencia. Bueno, arranca el fútbol el mejor. Uno de los que más ha jugado como extranjero en el Atlético de Madrid, con permiso también de Perea, con el que formó dupla. Maravillosa también en ese eje de la zaga rojiblanca. Bueno, Cristiano, Cristiano, Cristiano se asomó, chutó, primer disparo a puerta ahora de Cristiano... Muy eh, pero también eso facilita la presión de la última madrid que ha robado dos veces ¿no? el disparo el disparo que veían en directo entre carvajal la jugada con tony cross y karim ben al final va para el pico del área la cuelga isco con rosca muy bajo controla y arrastra ramos para poder el centro del pico del área metió la cabeza a Savic, el tercero que saltaba ahí ¿Cómo va el remate? ¿Cómo va a buscar el balón? Sigue sí, Marcelo, puede buscar el disparo. Rechace córner. Reclaman. Ah no, Ahí la pone Kroos. Primer palo. ¡Qué mano salvadora Diabla! ¡Qué parado madre de mi vida! Barán, ¿no? sí, Otro córner más. Balón, sí. Otro córner sacado por... Ya no, con el Piedisco que va a buscar el rincón. Otra vez Vence sí. eh, Benzema, pero le salió un pase arriba. Gameiro contra oh, Navas. Cae Gameiro, el árbitro muy cerca. Dice que no hay nada. Juega para Modric. No protesta nadie del Atlético de Madrid, de todas formas. El balón, punto de penalti. El remate de primeras de Benzema. Bote pronto para Coque. Coque tiene por delante ahí a Carvajal. Rasque pone el balón con Rosca. Va al punto de penalti. Recupera el Atlético de Madrid. Viene Felipe. Estaba saliendo. Benzema, rascó Benzema. Benzema entre dos. Cayó la jugada Marcelo. La pone. Muños ahora a los puños de Oblá. Llegaba ahí. Al segundo palo Benzema. Modric, ¡Fuera! Se fue rozando prácticamente, desde aquí parecía la madera, aunque se marchó desviado hacia la izquierda, había puesto ya las, los guantes. Al rechace viene Marcelo, era Isco, cayó Modric, hay falta. Falta clara de coque a Modric y va a haber tarjeta. Y la primera cartulina amarilla del partido, Cristiano Bancanar pone la pelota. Encima que se va por poco. No era fácil ese remate y que la verdad que ha hecho un escorzo espectacular y bueno, ha estado a punto de hacer gol. Tres para cuatro, Carvajal se mete dentro, está Gameiro, cayó, Carrasco y falta de Carvajal. Tres cuartos de cancha para el Atlético de Madrid, muy cerquita de la frontera. Griezmann, pica la pelota, Godín llegando al segundo palo, arriba jugada ensayada que no salió por poco. Llega tarde porque yo creo que la intención de Godín no es rematar sino y ahora canta la afición del Madrid balón para Marcelo, metió y dividido bien arriba Carrasco, Carrasco, metió y, el... y en el pone el balón ahí para Griezmann, segundo palo, acrobática pero efectiva Godín, Llegó a tocar ahora. Minuto lesionado Carvajal, es decir, los dos equipos sin lateral derecho. Pues será tiene? el poderoso portentoso entre Saúl y el propio Carvajal para pelear ese balón aéreo, cae desequilibrado Carvajal eh, de mala postura y luego quiere arrancar. Lo eh, pelota que va para Cristiano, Carabasavich. Falta del eh, Montenegrino. Balón para el Madrid. Cristiano se queja muy cerca. La balón a la espalda de, de Gavi Despejó Lucas. Cayó con Isco. Se queja. Le ha hecho falta a Isco. Sí, sí. Isco le hizo falta. Llegó tarde ahí. Se queja Lucas. Tendido en el área. La pelota a la espalda de Barán. Sale Keylor Navas Preferencias defensivas o dificultad. Ahora mismo es portentoso en defensa. Un, central, un lateral perdón, muy difícil de superar. Que te da la Tanto Saúl como Gaby Que va el primer el jugador del Atlético de Madrid Sale en la conducción Nacho Lo tiene que trastabillar en falta Cuando atacaba por ese costado Ha sido Saúl El árbitro lo ha visto Parece que está llamando al futbolista Del Atlético de Madrid Negro y amarillo Va a meter el centro Felipe Que va vale. Griezmann La más satisfactoria para el Madrid Para el Atleti, perdón. Viene Ramos Ramos saliendo desde la cueva Cayó ahí grisman pita atkinson la falta que enfada al futbolista del atlético de madrid ya Simeone que diciendo que no Carrera, ahora con nacho el duelo el envite lo gana nacho. ahí la tiene coque viene coque intentó muy bien los rivales viene isco pica la pelota Bufalda juega para coque levanta la mirada pone el balón arriba ahí está buscando la pelota torre no llega a pincharla el niño y ojo que se ha quedado tendido coque guas a la pierna izquierda el balón para benzema la va a poner Directos, ¿no? Eso es, por ahí va el Atlético El Atleti corre el riesgo de partirse en 4-2-4. Si los retornos de Correa y de Gaitán no son adecuados, van a quedar los dos pivotes. La pone ahí el Atlético de Madrid. Savic no quería que rematase Cristiano y falta del Montenegrino sobre el uso Llegaba Godín. Balón para el Madrid. Marcelo, la pelota se filtra finalmente entre los jugadores del Atlético de Madrid. El balón para Cristiano, puede enchufar. Sí que lo celebró eh. Zinedine Zidane y todo el banquillo sabiendo la importancia de este segundo gol. Grita el nombre de Cristiano todo el Bernabéu. Pero la facilidad, el remate, las busca todas. Es el jugador de la Champions que más tira a puerta. Cualquier acción, si va Cristiano, busca finalizar. Que va para Correa. la saca. Gaitán con la zurda va cerrado. Navas de puño no del todo. Viene coque contra Sensio Y falta ahora. Futbolista tendido sobre estas... Buah. También el Cholo, que bien, qué espectacular a Modri salvando la primera, la segunda no, falta de Coque, que le reclama el del Bernabéu, Asensio, que... Lucas, el control se le va largo, ya lo cierran ahí dos jugadores del Atlético de Madrid, Cristiano cede la pelota, ahí está Asensio, Lucas, Cristiano. Oh. Para el final, semifinales de la Copa de Europa, Real Madrid 3, Atleti, Modric, la pelota de Asensio se cruzó, coque Corner estaba para intentar llegar a ese balón, saber leer las circunstancias al que era de partido, ¿no? sí, la que en ese aspecto quizá el Real Madrid tiene